arteria vertebral. Vaya guardando el alfiler, doctor. Esta es otra arteria vertebral que señalamos anteriormente. Sí, no, la otra. A este nivel vemos el nervio troclear o patético que sí, viene sí, de la sí, cara sí, posterior del mesencéfalo. Este que se ve acá es arteria cerebelosa, esa es la posterior inferior, que es rama de la vertebral, arteria cerebelosa posterior inferior. Vamos a ver si está buena mi memoria. Aquí vemos la arteria cerebral posterior. Recuerden que es rama terminal de la arteria basilar. Esta es la arteria cerebelosa superior, que es rama de la basilar, rama colateral, antes de dar las terminales. De este lado vemos también otra rama terminal, que es la arteria cerebral posterior del lado derecho. ¿Cierto? Eh, quiero conocer. No, se le ¿Y si lo ponemos? Sí, la derecha. Ah, ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto es arteria carótida interna. Aquí queda asma óptico. Que no esto va... acá adelante, eso es arteria cerebral anterior. Cerebral anterior, que debería de ir ahí. Y ahí podemos ver la comunicante anterior. Miren, esa cosita que es fina, que va a unir las dos cerebrales anteriores. Uh -huh. Esa es la comunicante anterior. Bien. Vamos a seguir acá quitando alfileres. Me encanta esto, quitarlo que ponerlo. Aquí vemos de los hemisferios cerebrales, la cara lateral. Esta es la circunvolución frontal superior frontal media y frontal inferior. Polo frontal, esta es la circunvolución sí. precentral perteneciente pues, sí. al lóbulo frontal. Circunvolución temporal superior, circunvolución sí. temporal, temporal media, media. circunvolución temporal, temporal inferior. inferior, polo temporal. Circunvolución temporal superior acá. Esto es lóbulo parietal inferior, surco intraparietal. Cara medial vamos a ir acá, esta es la circunvolución temporoccipital occipital o occipito temporal lateral, temporal occipital medial o la quinta circunvolución temporal, esta es la porción lingular del lóbulo occipital, esto acá es la cuña, cuña de nuevo, debería de ir uno ahí, surco calcarino este es el surco parieto-occipital, esta es la precuña que pertenece al lóbulo parietal, lobulillo paracentral, esto acá es y convolución del cíngulo esto es el surco marginal esto es surco pericalloso y acá tenemos el tálamo no sé qué puso ese, pero es el tálamo terminamos con ese esto es quiasma óptico eso no sé qué es vamos acá, daño encefálico aquí vamos a ver esto es pirámide vulvar, lo que se ve de morado surco pariento surco surco preolivar o también anterolateral, olivo vulvar, surco retroolivar, pedúnculos cerebrales, colículos superiores, colículos inferiores. Y terminamos con los alfileres con este, surco vacilar y pedúnculo cerebeloso medio. Los pares craneales que pusimos ayer. Aquí entonces estos pares craneales mencionamos, vulvo olfatorio. Tracto orfatorio perteneciente al origen aparente, primero para cranear, quiasma óptico, segundo para cranear, tercer para cranear, nervio oculomotor en la fosita interpeduncular, arteria vacilar, nervio abducing, localizado en el surco bulbo pontino, lateralmente a la arteria vacilar, nervio vestíbulo coclear, aquí en la fosita lateral, el más lateral, que sería de negro, de blanco el nervio facial, en la fosita lateral también, medialmente al nervio vestíbulo coclear. Aquí gloso nervio vago en el suco retrolivar y el nervio accesorio. Este sería el nervio facial de nuevo, el vestíbulo coclear y esto acá, nervio trigémino. ¿Nervio Eso bien. es cara superolateral del puente, mírenlo bien. Verlo. Es que no lo ahorita. Así que ustedes tienen que ir repasando en su examen y poder identificar las estructuras. Sin que nadie le diga.